¿Qué tal? Buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera y Abono Kilómetro Cero. Estamos nuevamente en el huerto. Disculpen que uso gafas, pero el sol otra vez está tremendo. Miren lo que está quedando. El espacio alucinante. Quería mostrarles cómo ir avanzando el proyecto Abono Kilómetro Cero, que es la recepción recogida selectiva del barrio. Y su posterior transformación en humus de lombriz. Acá tenemos el vermicompostador semi-industrial de flujo continuo. Echamos por encima, retiramos por abajo el material reciclado. Así que vamos a mostrar un poquito cómo están quedando acá las lombrices. ¿Eh? Hemos tapado con paja. Tenemos un hermoso techito. Donde vamos, a ir, vamos a poner también unos eh, aspersores, microaspersores, para dar la humedad necesaria. Acá estamos. ¿eh? Bien, miren lo que es esto aquí. ¿Eh? Tenemos debajo de la paja, tenemos en este momento el material precompostado que le estamos dando de comer para facilitar su digestión. Habíamos hablado aquí, dejo un video sobre eh, beneficios de precompostar antes de ver mi compostar. ¿sí? Evitamos temperaturas. Bueno, lo dejo ahí el videito. ¿sí? Vamos a ver aquí abajo a ver qué nos encontramos. No te alimentamos, a ver cómo está. La vida en el vermi. Vamos a unas lombrices adultas. Se llega a apreciar ahí las crías. Y bueno, amigo, eso es Abono Kilómetro Cero. Aquí tienen el hashtag, si le apuntan. ¿eh? Salen a la página, explicamos un poco qué hacemos. Todos bienvenidos si tienes algún restaurante, cafetería, verdulería, cualquier tienda que genere residuos orgánicos, en el Poblenou, barrio de Barcelona, los esperamos. Hasta la próxima.